¿Cómo mitigar riesgos laborales? En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador y como invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Ferman. ¡No te vayas! En un momento más, comenzamos. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para...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 Paradigmas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado, el maestro Benjamín Álvarez Ferman, que nos estará hablando de cómo mitigar los, ras los riesgos que podemos tener en cuestiones laborales con algunos de los trabajadores. Y bueno, pues estaremos hablando obviamente del contrato laboral, de las juntas de conciliación y arbitraje, y de todo esto que se puede, pues antes eh, que sea preventivo y no correctivo, en el cual pues caen muchos de los patrones y bien pues hacen un desastre con todo esto. Mi estimado Martín Rojas, pues hoy todavía eh, está en el trayecto llegando a la Ciudad de México, recordándoles que el día de mañana tenemos el diplomado en control interno. Entonces, en lo que se hospeda y bueno, pues se conecta, estará con nosotros. Por ahí Pepe Soto anda anda viajando, anda en el avión y pues también anda un poco retrasado. Mi estimado Enrique, pues amenazó con llegar, pero pues no no no se ha aparecido. Y Efraín, pues esperemos que, que que en alguna de esas se conecte aquí con ustedes. Ojalá y nos puedan poner de dónde nos están visitando, de dónde nos están viendo, mis estimados amigos. Muchas gracias por estar en este episodio 23 de Rompiendo Paradigmas y como le acabo de comentar, vamos a esperar un poco en lo que los demás empiezan a, a llegar y bueno, pues a estar con nosotros. Mientras tanto, mi estimado maestro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido amigo? Antonio Aranda, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación, para estar aquí con ustedes en Rompiendo Paradigmas. Pues bueno, fuera de lo común, Rompiendo Paradigmas regularmente es como algo para, para estresarse los miércoles a las 9 de la noche. Bueno, pues todos los contadores, eh, algunos del área fiscal, como abogados, también se conectan para verlos. Y en este caso, pues bien, vamos a hablar de un tema del área laboral, mi estimado que muchas de las veces las empresas, bueno, pues, no, no son eh, preventivas, sino ya cuando tienen el problema encima, tratan de corregir problemas que tal vez pudieron, eh, pues, mitigar, en, en su caso, en la administración, ¿no? Uno de ellos, pues, la elaboración eh, de los contratos. Hay algo que, pien que piensa la mayoría de los contratos, no, no, no voy a generalizar, pero sí he escuchado muchos comentarios, de pásame el contrato, ¿no?, es algo común donde dicen, oye, necesito un contrato, alguien que me tenga un contrato laboral, ¿no? Y piensan que un contrato, pues es únicamente un papel donde le cambias los nombres, lo firman y listo, ¿no? Eh, replican los errores, obviamente, de otras personas y bueno, pues no modifican el clausurado, eh, algunas veces hasta las declaraciones están incorrectas, bueno, hacen todo un, un, un rollo ahí. ¿Qué recomiendas cuando estamos realizando pues, estos contratos laborales de primera instancia? Yo sé que me vas a decir, pues vaya con el abogado de confianza. Sin embargo, ¿qué, qué, qué tenemos que tomar en cuenta para realizarlos? Dice, sí, claro, no, pues evidentemente leer la ley porque eso es lo que no hacen, ¿no? Eh, es, es cierto lo que estás comentando. Tienen, eh, No solamente los contadores, ¿eh? Yo creo que todos tenemos la mala costumbre de pedir un formato y creer que ese es universal. Y la, la fórmula mágica, pues no existe. Sí, esa es la realidad y todo es acoplado a la realidad y a las circunstancias que requiera cada empresa, cada centro de trabajo, que por mucho que se parezca es totalmente distinta una con otra. ¿no? ¿Qué, ¿Qué requerimos? ¿Qué podemos recomendar de inicio? Pues primero irse a los puntos esenciales que marca la ley. Artículo 24, artículo 25, ya si es un contrato de, por ejemplo, ahora de la modalidad de teletrabajo, pues hay obligaciones especiales para ello, si es un contrato también para esta cuestión de la subcontratación, también hay obligaciones específicas, pero siempre yo creo que debemos ir de la mano los contadores y los abogados. ¿eh? O sea, ahí debemos tener un criterio más o menos homologado para que el contrato le pueda servir al área contable y le pueda servir también al área jurídica no en un momento dado. Ahora, hay muchos pensamientos de, de las personas que también nos siguen que no son contadores, pero hay algunos administradores o en su caso, pues personas que que nos sigue por esta red, que nos hacen mención de, si no existe contrato, entonces, si no es, existe contrato, y si no está dado de alta en, en, en, las, en el IMSS, pues no es trabajador, ¿no? Ah, y aparte dicen, se le paga por asimilados, entonces, o se le paga por honorarios, ¿no? Se le paga por eh, pues estas figuras que han utilizado mucho, eh, pues el, las áreas fiscales, pero por otra parte, eh, pues piensan que no existe una relación laboral simplemente porque no existe un escrito, no, no se le dio formalidad, o tal vez el esquema que están utilizando pues no está con y salarios o no lo tengo dado de alta energía. ¿Qué piensas, mi estimado Benjamín? Eh, no, es un error, totalmente error en esa percepción, porque estamos ignorando lo que habla el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo que nos dice que la relación de trabajo se puede dar, sí, ¿por qué no?, a través de la celebración de un contrato individual de trabajo, pero también por el simple acuerdo de voluntades. Basta que yo quede de acuerdo con la cantidad que voy a pagar por ese servicio, con el horario en el que voy a estar sujeto para poderlo prestar, y evidentemente pues con la dirección del patrón, no es decir, los trabajos que voy a desempeñar. pues es totalmente erróneo. Y esta parte, la modalidad que se ha utilizado administrativamente para principalmente... Evadir obligaciones de carácter laboral y seguridad, como son las figuras de la, y pues, este, asimilables a salarios o, pues, la de prestación de servicios, y pues, a final de cuentas, pudieran aplicar administrativamente y pudieran tener beneficios en ese sentido, pero definitivamente de carácter laboral no. La ley no contempla otra modalidad más que los contratos individuales en esos cuatro formatos que maneja, obviamente. A partir del artículo 25, ¿no? Y bueno, pues le doy le doy también la entrada a mi estimado Pepe Soto. Ya se está por aquí, ya se conectó. Estimado Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Desde... ¿Dónde? Chihuahua, ¿verdad? Ya, ya se quedó congelado. Si prendes tu, tu micrófono, mi estimado, te voy a escuchar, ¿no? Hay que prender el micrófono, si no, no te voy a escuchar. Ahí estás. Bueno. Y que digo, maestro Benjamín, qué gusto saludarlo. Bienvenido a nuestro programa Rompiendo Paradigmas. Olvídese de todo lo que ha escuchado en otras partes. Todo es mentira y todo es verdad. Vamos a romper paradigmas en este programa. Vamos a ver qué podemos, qué podemos plantearle a, a toda nuestra audiencia en relación con este tema que tiene harto para desmenuzar. Bienvenido, maestro Benjamín. Espero Gracias, que esté a gusto. Y bueno, pues Pepe es uno de los conocedores de la parte laboral. ¿Qué podrías tú, otro de los, de los mitos o de los paradigmas que tienen sobre todo los contadores al momento de eh, bueno pues estos contratos que estamos hablando, esta relación laboral que, que de repente la niegan porque simplemente no existe un contrato o se utiliza un esquema no de, del pago de su contribución diferente al de sueldos y salarios, etcétera, mi estimado Pepe? Sí, hombre, que es una, es una pena que en pleno... Siglo XXI, pues te, existan empresari empresarios patito. Ya los bauticé. Porque, ah, cómo han estado pululando a partir del, del año pasado, ¿verdad, maestro Benjamín, con los, los cambios que ha habido de la, de la reforma laboral que ya prohibió la subcontratación? Que la prohibió nuevamente. No sé si usted esté de acuerdo conmigo de que la subcontratación de servicios de personal ya estaba prohibida desde el 2012. De hecho, exactamente. Porque claramente lo señalaban los artículos 15 letra A al 15 letra D. Entendemos, Maestro Benjamín, que cada gobierno quiere ponerle su sello propio a sus disposiciones. Entonces nada más lo reborujaron, como decimos acá en Chihuahua, una, una gran contadora amiga mía así me bautizó en, cuando trabajaba con ella el licenciado Reborujo porque yo era especialista en marear a la gente sí, porque fíjate en muchas situaciones de estas de formas de pago extrañas que tienen algunos empresarios eh, los, los, los bautizamos como empresarios buen rostro ¿verdad? pero es que ¿Traen esas ideas, maestro, que son tan difíciles, que está, están tan arraigadas y que creen que son correctas? El simple hecho de no elaborar el contrato de trabajo, el hecho de pagarles de una manera distinta a un trabajador. O sea, si yo soy empresario, debo de estar consciente del del costo, del peso específico que conlleva el tener una relación de trabajo y eso de querer disfrazarla con estos esquemas en pleno siglo XXI lo seguimos viendo y, a, y en todos los niveles. Así es, mi querido Pepe, no me dejarás eh, mentir que también la reforma del 2019 en el artículo quinto en particular, ataca este punto, ¿no? Donde nos dice, si tu patrón, estás realizando cualquier circunstancia, cualquier acción, cualquier cosa, con la finalidad de evadir tus obligaciones laborales y de seguridad social, ¿qué crees? Ahí te va la multa hasta de 5 mil o más, ¿no? Entonces, no lo hemos observado, como que no hemos leído bien esa reforma por ahí. Exacto, eso sería interesante ya comenzar a asustarlos. Oiga, maestro, ¿le tienen un favor a la norma 035? cuando deberían tenerle más pavor a esto, que es evadir sus responsabilidades, falsear una relación laboral, eh, dar de alta al trabajador con un salario que no es el real, porque ya está establecido en ese artículo quinto, no, son, son conductas fraudulentas y que son bien castigadas. entonces hay que atacarlo atacarlo de raíz y no olvidar que tenemos estas, estas disposiciones con las cuales podemos educar a los empresarios que estemos conscientes ¿no? de que es una, es una responsabilidad social el tener una empresa en el que en algún momento pues, vas a requerir al trabajador para que te apoye en la producción claro. de tus objetivos de negocio, ¿no? al final de cuentas Creo que buscamos utilidades, la pachocha, la lana. Así es. Pero... Mi Pepe, no, no sé si estés de acuerdo conmigo que este punto en particular también tiene mucha culpa el Estado, ¿no? El servicio de la inspección de trabajo, que es el organismo que está dedicado a vigilar el cumplimiento de la norma, pues lamentablemente hay que decirlo abiertamente en México, pues no es del todo muy eficaz, ¿no? Entonces, si el mismo Estado no vigila el cumplimiento de la misma ley que él crea pues ser mexicano siempre ha tenido por costumbre social estar viendo qué ventana encuentra abierta como para poderse salir por la tangente, ¿no? Exactamente, sí, hombre. Yo tenía un inspector del trabajo que parecía que éramos sus clientes. Fíjate, a pesar de que eh, afortunadamente teníamos todo en regla, yo le achacaba mucho. Oye, el vecino de enfrente es un secreto a voces que no elabora contratos o que contrata a los muchachos de una manera equivocada. Y la gente prefiere venir conmigo porque sabe que aquí sí se respetan sus derechos laborales. Me costó mucho trabajo, era una empresa de pequeña mediana, casi casi familiar, rancheros los señores. Entonces cuesta trabajo convencer a este tipo de personas de que hay que irnos por el camino de la, de la normalidad, ya no le digamos legalidad, sino camino normal, que a ah. final de cuentas, a largo plazo, te va a evitar muchos problemas y te va a evitar sobre todo el sangrado de dinero, que ese es otro detalle que tampoco los, los patrones ven o los malos empresarios. Hablando de rancheros, bueno, no, no, pero no en el ranchero Enrique Ya llegó por aquí Enrique Corona, ya está entre nosotros Maestro Enrico, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, pues mira, aquí uniéndome al equipo eh, La verdad, qué placer tener al maestro Benjamín con nosotros Y pues efectivamente, como dice él, los mexicanos Llámese empresarios, llámese contadores, llámese como quieras llamarlo Tenemos esa sana costumbre de casi casi cuando nos dicen Oye, eso no se hace, perfecto Ahí, ahí le queremos pegar, justo ahí donde nos dicen eso, no seas. O de pronto nos dicen, no entres ahí. Y como que se ocurre pensar: ¿y si me meto, qué pasa? Oye, no hagas eso, y si lo hago, ¿qué pasa? Nada, ah, entonces me meto. Oye, tienes que hacer un contrato para hacer eso, y si no lo hago, me multan, no, ah, los lo hago. Y pareciera que estamos con esa tendencia, como empresarios, o a veces como asesores, de que estamos buscando si hay inspecciones si hay multas, antes de decidir si es lo correcto, si es lo legal, o si va a ser una herramienta para mí, deja del Estado. ¿Qué decíamos cuando empezó esto del REPSE? Los contratos, no había contratos de prestación de servicios, y eso más allá del REPSE, le sirve hasta al propio empresario para una defensa cuando ya no te quieren pagar. A pasó una empresa que resulta que le dicen, si no me das el REPSE, no te pago. Y llegan conmigo y me dicen, oye, ayúdame a hacer el registro porque no me sale, tengo el objeto social, así ya está, no me lo aceptan. Y empezamos a hacer la modificación y la empresa seguía sin pagarle. yo le digo, oye, no hay un contrato donde hayas establecido, me tienes que pagar el 5 cuando te mande la factura. No. Entonces, ¿cómo te ayudo, amigo? Y era un simple contrato y la gente no lo hacía. Y por ende, también el cliente decía, pues ahora yo me monto en mí y no te pago y oblígame. entonces esos elementos que sirven más allá de una revisión más allá de que si me los piden a la autoridad te pueden servir hasta internamente para un problema mercantil real del día a día aparte mi querido enrique si me permites eh, como que no entiendo de que ya no puedo subcontratar el 100% del personal no o sea sigo aferrado a que tiene que ser el 100% porque yo así siempre lo manejé, siempre me fue redituable y pues ya no entiendo esta situación, no entiendo por qué, ¿no? Y, y, y creo todavía fielmente en que va a cambiar, aunque ya está legitimado, ya está evidentemente operando, pero eh, así como los eh, deportes extremos que manejan los patrones, entre otros, la firma de contratos por tiempo determinado, que después del 2013 decía mi querido Pepe Soto, no nos hemos dado cuenta que ya no lo puedo usar igual, ¿no? Y sigo manejándolo por 30 días, 90 días, 6 meses, y todavía el trabajador con 10 años de antigüedad no se gana la planta. Sí, hombre. Eso sigue manejando? Es un detalle, maestro, que se la juegan con la famosa antigüedad. Cuando hablamos de que son dos días por año la diferencia. Porque ¿qué, qué prestaciones van en función a la antigüedad? Pues solamente las vacaciones. Y en caso de algún problema especial, pues la famosa prima de antigüedad, pero hablamos de 12 días que están topados a dos veces el salario mínimo. O sea, mi querido empresario, Patito, fíjate lo que te, el pellejo que te estás jugando por cuidar una antigüedad que no le quieres dar al trabajador, una seguridad, una estabilidad en el empleo, que es un derecho humano, no un, derecho, un principio del derecho laboral el que yo tenga una estabilidad en el trabajo y renunciar. Por dos días de antigüedad, cuando yo le hago cuentas al patrón, imagínate el finiquito, el finiquito porque él te llegara a demandar todo lo que tendrías que pagar por no querer darle la planta al trabajador. Y ahorita tocó el, el maestro Benjamín el, el dedo en la llaga con los famosos contratos de 30 días porque resulta que la labor que te están haciendo es, es una labor cotidiana, no es una labor extraordinaria. Entonces el, el trabajador pues, prácticamente tiene asegurado su trabajo desde el primer día y cuando viene el patrón llorando porque no puede dar de baja a un trabajador que ya tiene tres contratos de 30 días o seis contratos de 30 días y ahora el trabajador ya no se dejó y viene llorando conmigo, le digo, pues es que ¿cómo, ¿cómo te defiendo? ¿Cómo te defiendo si realmente el contrato que tú le estás elaborando no se justifica? Ese es lo, lo principal que debemos de, de cuestionar al, al patrón que elabora su primer contrato de trabajo, es decirle ¿para qué necesitas...? Al trabajador. Es un paradigma muy arraigado el no elaborarlo y pensar que con eso tienes el, el cuento comprado, cuando es totalmente lo contrario. Así es. Sí. Además, si me permiten, mi querido Enrique, mi querido Pepe y Antonio, y pues todos en la contratación inicial, ahorita qué casualidad, ¿no? Somos de servicios técnicos especializados o labores especializadas y todos vamos a 180 días o seis meses, ¿no? Entonces, pues como que no, como que no me cuadro, como que no me cuadra que para eso está la Comisión Mixta de Capacitación, Productividad y Adiestramiento, como que no me cuadra que el patrón no puede decidir unilateralmente esta situación. Y aparte de que, pues la ley dice textualmente que es una contratación inicial, no, cada que regrese a la empresa, ¿no? Pues voy a estar a prueba o capacitación. Y eso es de todos los días, el día de hoy. Pero en esta, en esta búsqueda, eh, Benjamín, caso que tú has litigado, ¿qué, qué, eh, ¿qué intención, digo, la intención del empresario obviamente es disminuir eh, pues la carga que, carga que tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, a distancia, cuando le llegan, pues, a algunos lados, ya, ya la, la demanda laboral, pues muchas de las veces no le alcanza, ¿no? Para pagar el, el, este, ya lo que le fincó el juez o, o, o el laudo, ¿no? Y eh, ahí, pues le salió más, mucho más caro de lo que pensaba. Claro que sí. No, y además el problema principal que tenemos todos los abogados laborales, y el patrón hace cuentas, y pues si para él le cuesta más caro pagar el abogado laboral, pues empieza a regatear. Pero no se da cuenta que el servicio del abogado es precisamente porque no quiere pagarle al patrón. ¿no? Y yo siempre lo he dicho, si tienes una inspección de trabajo, si tienes una demanda, perdóname, pero no eres tan excelente patrón. Algo hiciste mal, por algo te llegó la demanda, por algo te llegó la inspección. Y efectivamente, si no evalúo los riesgos y tomo conciencia de que las medidas preventivas son lo que me pueden ayudar a disminuir los costos, pues perdón, pero voy a seguir pagando este tipo de laudos y ahora sentencias en lo futuro extremadamente altas. Ahora, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ya se va la persona, si sí tenía un contrato, se le daban las prestaciones, estaba conforme ley, ya se va, ¿qué documento me tiene que firmar? ¿De qué forma me tiene que redactar ese documento? Muchas de las veces dicen que te lo haga a mano de puño y letra, ¿no? Eh, que por su propio eh, renuncia, etcétera, etcétera, y que le ponga ahí los artículos de la Ley Federal de Trabajo, y bueno, que te lo firme. ¿Qué, ¿Qué es lo que uno tiene que cuidar cuando una persona dice, sabes qué, ya dejo el empleo, renuncio? ¿Cuál es lo principal que debemos hacer nosotros cuando una persona ya se va? Sí, evidentemente si es de común acuerdo la separación, bueno, dice el 53, fracción primera, tiene que ser de común acuerdo, ¿no? Entonces, evidentemente tengo que firmar si la renuncia, pero conforme a este 53, fracción primera, y algo a empezar a malear, creo que el punto que olvidamos es que no está la aceptación del patrón para la renuncia por parte del trabajador. Entonces, eso fue unilateral, ya no fue de común acuerdo. Y ese punto, claro, que lo toma la autoridad jurisdiccional. ¿no? Entonces, es uno de los puntos esenciales. El otro, respecto del finiquito... Es decir, es decir el documento tiene que venir firmado por trabajador y por el patrón. Claro, porque el fundamento legal en el cual elaboro la renuncia es ese, 53 fracción primera. Pero todos ponemos la firma nada más del trabajador. La huella, le hacemos jurar y perjurar que efectivamente él lo suscribió a puño y letra. ¿Y dónde está la aceptación entonces con base en este artículo de la patronal? Pero, entonces, ¿Cómo sería esa de la renuncia? ¿Cómo yo como patrón me protegería si alguien dice, renuncio, ya no quiero trabajar? ¿Él me tiene que redactar su renuncia? No, lo más simple, o hay un formato. Ya, ya ve que nos encanta a nosotros los formatos. ¿Hay un formato para hacer esto? ¿O es como le nazca al trabajador o cómo? No, la verdad es que puede ser el formato que todos conocemos, que está en Google ahora, o en Wikipedia, o donde quieras buscarlo, no hay ningún problema, estamos acostumbrados. Sí, pero eh, lo que se recomienda es que no, que no sea puño y letra. ¿sí? También hay que ser conscientes, si a nosotros se nos olvida el texto de la renuncia, pues imagínense un trabajador que a duras penas sabe escribir cómo va a redactar una renuncia y va a saber los términos legales con que está compuesta la misma. Esto es totalmente ilógico. ¿no? Y hay situaciones que debemos poner obviamente también y, pues, mucha atención, y, como la firma, ¿cuántos de nosotros como recursos humanos, como área gestora de relaciones laborales, pedimos la credencial del INE para saber si eso firma el trabajador? ¿Cuántos le preguntamos si es zurdo o diestro? ¿Sí? ¿Cuántos observamos o sabemos, como dicen vulgarmente, tocar el piano, ¿no? para sacarle la huella bien, <risa> y no el manchón, ahí la mosca, que parece un, un cafetazo ahí también, y no se ve nada, ¿no? Y perdóname que se los diga, pero bueno, aparte de abogado, también soy perito. Y en ese sentido, pues yo necesito por lo menos 12 puntos de identificación en una huella digital. El color de la tinta sale sobrando, no me importa si es rosita, ¿sí? si es verde, amarillo. Los trazos son los que me importan. ¿sí? Ah. Entonces, tampoco podemos exigir una firma exactamente idéntica a la que tenemos plasmada en los documentos del trabajador. Eso es imposible. ¿sí? Y eso quiere decirlo principalmente a nuestros amigos banqueros, ¿verdad? que siempre nos piden la firma exacta. Si soy evano, pues esto es, digo, inusual, esto es totalmente ilógico. ¿Tengo Pero problema, por lo menos eh, que coincidan los rasgos. Eso sí. por ahí, un, un, un socio que, este, que, que firma medio raro, entonces cada rato cuando suscribía un cheque era un regreso tras regreso a, la, a sucursal, tras sucursal, tras... no pasa, no pasa, la firma no es igual, la firma no es igual, firma... no, pues ¿cómo va a firmar igual? O sea, es imposible, ¿estás de acuerdo en Fíjate que tuvo un señor que le rebotaron un cheque a un proveedor y fue, e iba con él, y enfrente de la cajera le dijo, ahorita de labor otro se le enseña en la cajera, es que no es igual, pues si lo dice enfrente de ti. Los trazos, sí, tiene razón, Benjamin. los trazos te dicen, ¿no? Ciertos puntos donde... Pues que es hasta virga. por el simple estado de ánimo, estás de genio, haces la carrera y le haces una rayeta un puntito más. El estado de ánimo y la posición en la que yo firme también tiene mucho que ver. Es más, si un trabajador en ese momento se le está separando, sus niveles de adrenalina suben y la forma en la que puede agarrar el útil escriptor no va a ser la misma que cuando está en un estado pasivo y puede firmar lo que sea. Claro que va a variar, esto es lógico, pero no lo entendemos también. ¿no? Ahora, puntos importantes, inclinación, presión, velocidad, este, tamaño de la letra, en todo caso, de, la de los grafismos, varían de una mano a otra. Yo les decía ahorita, ¿cuántos le hemos preguntado a un trabajador, oye, eres zurdo o diestro, para saber con qué mano me vas a firmar la renuncia? ¿Sí? Si no, jamás me va a coincidir en un peritaje que la firma que me está plasmando en ese documento pues es perteneciente a ese trabajador en particular. ¿sí? Y otro problema que tenemos, y, y perdón, pero voy a decir así abiertamente porque esto me ha pasado en varias ocasiones con los contadores. Me dan las renuncias para poder sobrecer el juicio y la firma se la echó el contador. Entonces, es Esa costumbre. Otra, otra, otra. Otra, donde te, cuando entras te hacen firmar una alfa en blanco, ¿no? Ha ah, prohibido ya A tu renuncia Sí, sí, sí, no, no, ya ha prohibido este, Y aquí no me dejará desmentir Mi querido Pepe Soto que La ley ya nos multa A los abogados Representantes legales y patronales Porque una cosa son los legales Y otra cosa son los patronales Son los representantes del patrón Por utilizar firmas en blanco O alterar documentos ¿eh? Hasta mil más ¿no mi querido Pepe? Sí, es maestro Benjamín hay que comenzar a, a erradicar estos paradigmas que están bien clavados eh, pues. en toda la, todas las oficinas. Ya está, nos está haciendo señas el, el Máster MR. El dueño es de, de ese programa. Adelante, Simón Martín. ¡Ordenes, jefe! Mis estimados paradigmáticos, perdón, pero este aquí en Ucrania es muy complicado. <risa> muy <genial. risa> ¡Estás en Ucrania! ¡Estoy en Ucrania! Porque me dijeron que teníamos que adoptar a ciertas ucranianas porque están desvalidas. Entonces yo vine en, en, en nombre de todos los paradigmáticos, en una labor social, en una labor humanitaria. Y sí es complicado transmitir desde Ucrania, pero buenas noches, mi estimado maestro Benjamín. Está interesante este tema. Y ahorita con lo de la firma en blanco, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Por qué nació eso? ¿Porque no saben hacer las cosas cuando se termina la relación laboral? ¿O a quién se le ocurrió tal cosa? Yo sé que a Pepe Soto no. Eso me queda claro. Pero tuvo algún origen, ¿no? Porque hay muchos este, contadores buen rostro que meten la mano en recursos humanos aunque no sepan ni qué es un recurso ni qué es un humano. Pero luego dan malas ideas, ¿no? Entonces, pero... me, me, ¿era por desconfianza o porque no saben dónde va a firmar? Y realmente desde el principio no saben ni si hay contrato o no hay contrato. Ahorita, bueno, lo platicamos el año pasado, ¿no? El rep se vino a encuerar a todos en el área de recursos humanos. Oiga, que maestro, vimos... meter a la nómina al perro? Tú dígame si no. Ah, sí, mi estimado maestro aquí, que en la mañana yo posteaba, ¿no? Oye, un perro se deprecia y me decían por ahí que pues se puede asimilar a un, a un este, asalariado, ¿no? A un empleado, Pero, un perro. Ahí. ¿Tacabrón? incluso hasta el hombre clave del negocio dije, ay güey! esas croquetas no me las comí yo porque estaban pasadonas <risa> oye, por cierto si ¿sí contrato al perro con su huellita, con su Doo o okay? qué pero bueno, regresemos al sí, tema ya, porque no, yo no, nos vine no, a meter no <risa> pues vamos a, a los saludos de las redes sociales por aquí, mi estimado Amalio Alejo nos dice que buenas noches los saludamos desde Palenque, Chiapas Charlie Ram, el maestro Carlos nos manda también saludos por aquí. Gus Gómez, que siempre está con nosotros, manda saludos. Alejandra Lara Medina nos dice aquí: saludos en especial al maestro Pepe Soto, ¿no? Como siempre que el rating de este programa. Siempre, ay, sí, Pepe Soto, ya me, se me hace que anda regalando algo este Pepe. Pepe y sus amigos te llaman el programa. Ah, sí, ah, ya okay. vamos a cambiarle, ¿no? Rompiéndole al Pepe. Amalia Alejo, el problema es que la autoridad siempre anda hostigando al que se mete en la boca del lobo aunque de, de frente no lo haga con contratos. Ahí le va a dar su pequeño diezmo, ¿no? Entendí que, bueno, este tema de corrupción. Que ahorita lo vamos a hablar, mi estimado Benjamín, qué tan esto de dar un billetito por debajo del agua es tan común, o era tan común también, porque hoy se vuelve un poco más complicado, ¿no? Supongo, supongo. Eh, Lupita, por aquí, saludos a todos y al licenciado Pepe Soto de nuevo, ¿no? Ay, ya está. Saludos desde el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Por aquí Sandy Durantes nos dice, salud maestro, ¿qué tal cuando los patrones cambian cada mes para no generar ninguna antigüedad para las vacaciones? Prima de antigüedad, etcétera. No que era lo que ahorita veníamos platicando. Sid Hernández nos manda 50 estrellas. Muchas gracias, Sid Hernández, por estas 50 estrellas nos ayuda a mejorar en el contenido. Pepe Soto, ¿qué hasta aquí, Pepe Soto? Acá adentro. Eh, por aquí, Esteban Elisande nos manda saludos. Jaycer Cavazos también nos manda saludos. Teodoro Guerrero, saludos desde León, Guanajuato. Y bueno, pues seguimos con el tema, mi estimado Benjamín, sobre esto también en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué relajo se trajeron con estos cambios? De que se van a la federal. Explica un poco ahora qué, qué sucede con esto, con este cambio que sucedió en 2019. Exactamente, sí. Eh, bueno. El relajo sigue y va a seguir, dice el Consejo de la Judicatura, probablemente por 15, 20 años. ¿eh? ¿A su madre? Sí, sí, pensábamos que cuatro, como decía la Secretaría del Trabajo, la verdad es que es un buen sueño, Guajiro, pero la realidad es otra. El número de expedientes que tenemos todavía en Juntos de Conciliación es demasiado alto. Y esto, de acuerdo al séptimo tránsito de la reforma, pues nos permite hablar pues, más de 10 años, obviamente, en donde vamos a tener que trabajar en juntas de Conciliación... Centros de Conciliación, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Tribunales Laborales. ¿Aquí qué está pasando en realidad? Hay tres etapas de implementación de esta reforma laboral. Ahorita estamos en la segunda, y que empezó en noviembre del año pasado. Y bueno, pues alrededor de la mitad del país prácticamente ya debe estar operando con tribunales laborales. El problema es la falta de información, porque la gente piensa que su expediente que está en trámite en la Junta de Conciliación ahora se va a tramitar. Y su resolución en el tribunal, y esto es totalmente erróneo. Si se inició en la Junta, tiene que terminar en la Junta. Por eso ese tiempo de transición tan prolongado, porque hablamos nada más en la Ciudad de México de más de 200.000 mil expedientes en trámite en materia individual, eso... y en materia federal, más de un millón de expedientes. Entonces, si nos caracterizamos en la materia laboral, porque no somos tan rápidos y expeditos con esta cantidad de expedientes, pues fácil, yo creo que sí vamos a llegar a estos 15, 20 años probablemente, ¿no? El tiempo promedio que el tribunal ahora tiene en la resolución de conflictos es de seis meses, pero estamos hablando de que tienen un año de operación a partir de noviembre del 2020. ¿Qué va a pasar cuando tengan 5 diez años? Y obviamente la exigencia de la deparación de justicia pues sea de este nivel, con este peso, de tres mil a cinco mil demandas que van a entrar a estos eh, centros de conciliación y después se van a ir a, a tribunales, obviamente, para poderse resolver. ¿Quién sabe? Digo, yo espero que no, por el bien de la materia, que si se convierten estos tribunales en las nuevas juntas de conciliación, pues la verdad es que pues no se cumplió el objetivo. Ese es el problema. Ahora... ¿Cuál es la bronca ahorita? ¿Qué es lo que estamos viviendo en esas entidades federativas donde ya está supuestamente el nuevo sistema, un nuevo modelo? La Junta ya no recibe, ya no recibe demandas de ningún tipo. Se van al centro de conciliación. Y el centro de conciliación, en una primera etapa, previa y obligada, tiene que tratar de acercar a las partes y su objetivo es llegar a un acuerdo conciliatorio. <risa> sí, ¿qué pasó, mi querido Ajá, en, esta, en este tenor de llegan primero a una cuestión de conciliación, le hablan a las partes, ahorita sí. lo que estás comentando, patrón, trabajador, a ver, pónganse de acuerdo, ¿no? Dice que aquí lo despidió, y el otro, bueno, pues ya empieza a mencionar que no, que no lo ha despedido, ¿no? Que lo está esperando, para que siga chambeando, ¿no? En una estrategia para que el otro le diga, no, pero yo ya no quiero trabajar, ah, entonces ya vio que renuncia, ¿no? Y bueno, utilizar todo este tipo de, de, de, de cuestiones o de alegatos, no sé, desde la eh, parte conciliatoria. Ahora, en, esa, en ese sentido conciliatorio, desde tu expertise como abogado en esta área, ¿cuáles son las mañas del abogado que está detrás del, del, del, del trabajador y le está cuchichando al oído, no? Porque ahí podemos sacar más, ¿no? Dice el abogado, podemos sacar más. Y atrás también del patrón hay otro diablito que le está diciendo, ¿no? Este, lo podemos, no lo podemos llevar a tiempo hasta que se canse la persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto has escuchado en este rollo que, que, que bien, pues, tú debes ya de, de, de conocer? Porque, pues, al final, años de, de experiencia que tienes, ¿no? Pero no solamente lo he escuchado, ya lo, lo he vivido, ¿eh? Sí, no, lo he vivido, sí. En la, en la Junta de Conciliación, lo que era criticable de la conciliación es que, para empezar, no la llevaba ningún funcionario, ni el abogado. La llevaba la mecanógrafa, la estenógrafa era la conciliadora, ¿no? Entonces, preguntaba, aparte actora y arreglo, no, pues parte demandada no quiere, ni modo, ¿no? Pues cerró la conciliación y vámonos. Eso era conciliar en la Junta de Conciliación y sigue siendo lamentablemente en muchos lugares. ¿Cuál es el error de los centros de conciliación? Estamos cayendo en ese punto. ¿sí? El conciliador está haciendo lo mismo. Trabajador, traes cuentas y sí, dáselas al, a la, la empresa. Empresa, se lo pagas, ¿no? Pues no quiere. Constancia de no conciliación, vámonos, ¿no? Eso no es conciliar, evidentemente. Para eso no fueron implementados los centros de conciliación. Hay muchos puntos criticables y también buenos de la conciliación en este centro de conciliación, los centro federal de conciliación de registro laboral. Primero, el tiempo. La conciliación no puede durar más de 45 días naturales. Eso es buenísimo, sí. porque no se extiende eternamente. Otro punto. El conciliador debe proponer las soluciones. Se supone que tiene capacidad de utilizar medios alternos de solución de conflictos. Esto es lo que no se está viendo en la praxis. Ya me tocó, ¿sí? Otro punto, no se puede dar información a terceros. Lo que se platica ahí, ahí se quedó, ¿sí? Entonces, se están corrigiendo, por ejemplo, nombres de empresas porque, pues, se notificó mal al centro de trabajo y está cometiendo el error, el centro de conciliación, de darle estos nombres, por ejemplo, al trabajador para que ahora sí le mande bien, ¿no? domicilio para si sí, lo emplace como debe ser y para que ahora sí traiga el patrón que debió haber traído que no sabía ni conocía y ¿sí? este tipo de errores se están cometiendo otro problema que se tiene ahí y yo siempre lo que te quedes de la propuesta de la reforma el trabajador puede ir acompañado no de abogado necesariamente sino de personas de su confianza entonces esos coyotes que dejaron de estar afuera de la Junta desde noviembre del 2013 porque ahora les exigían la cédula profesional, pues ya renacieron cual zombies, ¿no? Y ahora están parados afuera del centro de conciliación. Y es la vocecita en el hombro del trabajador que le dice: No te arregles, no papá más, ¿no? Y espérate, vamos a llegar y vas a ver, ¿no? No llegamos a nada, bueno, pues nos vamos a tribunal. Déjame decirte, y no sé si esto ya lo ha vivido alguno de ustedes, a lo mejor Pepe sí. Que la labor de los tribunales, pues al menos ahorita que está iniciando, sí conlleva un esfuerzo grande y sí están haciendo una labor conciliatoria que no está haciendo el Centro de Conciliación. De verdad que uno se siente apenado de decirle al juez, señor juez, no hay arreglo. Cada quien se dirige a uno le pregunta, ¿qué pasó? ¿Se puede o no se puede? Digo, ya es, es una labor insistente de verdad de este tipo de cuestiones. Y llevar el procedimiento, y otro matiz totalmente diferente, pues nos obliga a conocer realmente el expediente. Yo no podría el día de hoy decirle a mi querido Pepe, oye Pepe, échame la mano en la audiencia preliminar, ¿no? Si no conoce el expediente, no va a saber cómo se va a desarrollar. O él le sirve a mí, échame la mano con la de juicio porque no llego. Si no conozco el expediente, pues no voy a saber qué hacer. Y el juez sabe y tiene obviamente conocimiento como para poder indagar más allá e incluso cuestionar la capacidad de los abogados en juicio. Claro, claro. Y esto pues está fenomenal. La verdad de las cosas es que eso nos faltaba como para dejar de hacer muchísimas cosas a las que estábamos acostumbrados en la junta, ¿no? Pero hasta la segunda etapa. Y no, desde la primera. ¿sí? Ah, no, hablo de la segunda etapa porque la primera fue la de la conciliación. Ahí ah, la sí, exactamente. La... Ya en, el, en la jurisdiccional. Exactamente. Sin embargo, ya se pasó literal a, a juicio. Sí, exactamente. ¿Sí? Mientras estamos en la etapa prejudicial, eh, podemos ser citados, podemos ser invitados, llamémosle como queramos, no somos parte actora y demandada, no somos parte en juicio todavía, ¿sí? Pero aquí el problema realmente que estamos manejando, bueno, el Estado tenía el objeto de acabar con el 90% de los conflictos laborales ahí, eh, pues también otro sueño, Guajiro. Yo creo que la realidad, muchos laboralistas decíamos, pues a lo mejor la mitad, ¿no? Chance, la mitad ahí los podemos resolver. Lo que estamos viendo es que este porcentaje no está llegando ni a la mitad. Se está yendo todo prácticamente a juicio. Entonces, si no le echan ganas, si no se preparan, al rato se van a saturar los juzgados. Y entonces, sí, vamos a volver a tener audiencias, como al día de hoy en las cumbres, para dentro de seis meses, para dentro de un año. ¿no? Y no vamos a poder con todo esto. Uh -huh. Pues todo, todo parte de que no tenemos gente preparada en el centro de conciliación, a pesar de que hubo un proceso de selección, que hubo un proceso en el cual se iba a escoger conciliadores, porque esta es, este es una labor especializada, el, el saber tratar a las personas para que pongan también de su parte con conocimiento, con conocimiento, que, que conozcan el expediente también. Que no solamente es que llegue y pregunte uno al otro, ¿ya se pusieron de acuerdo? O ¿se quieren poner de acuerdo? A... Si ni siquiera se adentran en los detalles del caso. Eso es lo que no están haciendo entonces los conciliadores. Sí, no en todos los casos, ¿eh? pero sí, sí están cometiendo ese error algunos de ellos. Sí, ahí. yo tenía una, una, una conocida que estaba yo trabajando con ella, y realmente su labor era esta conciliadora. Y cuando arrancó el Centro de Conciliación le agradó mucho la idea porque ella trabajaba ahí en Ciudad de México, pero no en el, en el ámbito laboral, sino en el civil. Y esa era su función, conciliar. Clásicos problemas que tenemos luego entre vecinos, ¿no? Que me vio feo, que me aventó el perro, que no me deja pasar la cochera... Es, esto también es una labor de conciliación muy, muy pesada y muy fuerte. Trasladándolo en el, en el ámbito laboral, pues es, es, la, es lógico que no me caes bien, maestro, no me caes bien. Desde que me contrataste, debiste haberme corrido y no me corriste, pues ahora te voy a hacer la vida de cuadritos. Híjole, tratar con todo este tipo de gente, a fin de cuentas, son personas, son actitudes, son conductas. Y tú también como como empresario o como gente de, del área, empiezas a desarrollar una personalidad que también puede llegar a chocar con la gente. Y se vuelve, se vuelve interesante hasta cierto punto y a la, a la vez es, es estresante. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Mira, mira, mira, a lo largo de 27 años que llevo de ejercicio profesional y no solamente he sido abogado litigante, al día de hoy soy representante propietario de la Junta de Conciliación, He sido jefe de conciliación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo, también inspector, entre otros cargos. Pero si algo me queda claro, es que muchos de los conflictos de trabajo se dan por malos entendidos entre el patrón y el trabajador. ¿sí? Y a veces solamente basta con ponerlos enfrente y pedir una disculpa humanamente de una parte hacia otra como para que se arregle el conflicto. ¿sí? Porque mucho es orgullo también. ¿Sí? ¿Por qué me despediste? ¿Por qué me corriste? Si yo levanté la empresa, yo la hice por ti, y come por mí comes. ¿no? Y luego el patrón también, decir, oye, pues es mi patrimonio, finalmente yo soy el que decido, yo tengo a quien quiero. O, o pues de modo también, este, pues, mi vieja me dijo que ya no, ¿no? te fuiste por eso. También <risa> entiéndeme, pues eso puede suceder, ¿no? <risa> Exactamente. Pero muchos de los conflictos se arreglarían así. Y se arreglan así. El problema es que también en medio a veces estamos los abogados... Que pues, también, a veces no generamos este tipo de arreglos o convenios, porque económicamente bien, no nos conviene, bien. obviamente. Sí, hay sí. conveniencia, ¿no, mi estimado Benjamín? También irnos a juicio, pues, sí. o sea, conviene el abogado. Pero esto tiene que cambiar, ¿eh? La forma de cobrar también ya tiene que cambiar en materia de trabajo. Ya no es posible cobrar hasta el final del procedimiento en porcentaje, porque la labor que ahora uno tiene que hacer desde la elaboración de la demanda es muchísimo y elaborar una demanda, como se debe, para que en la primera audiencia me revoquen, <ríe> perdón, pero ya tiré mi trabajo, ¿no? Y para eso no estudié. Entonces, ya tiene que cambiar también la forma de cobrar. Y con esto, la conciencia de las partes, de los abogados, y pues obviamente de que esto ya es diferente, ¿sí? Ya la judicialización nos obliga a ser diferentes, a ser más formales, más técnicos, pero también más justos en todos los aspectos, ¿no? Claro. Por aquí voy a ir a, a, a las menciones de las redes sociales. Mi estimado eh, nos manda saludos Rosario. Rosario nos mandó, Rosario García nos manda 50 estrellas. Eh, muchas gracias Rosario. Recordarte que los puedes cambiar por Census Coins, únicamente válidos en Census. Todavía no estamos minando, ¿verdad? Esteban El Salde nos manda por aquí 50 estrellas también. Olga nos dice eh, saludos. Saludos a todos. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene un patrón para entregar el finiquito o la indemnización? Ese es otro también paradigma, mi estimado Benjamín. ¿Cuánto tiempo, después de haberme, eh, pues ya he presentado la renuncia o, o que ya me, me corriste, etcétera, cuánto tiempo tienes, una, para que te paguen ya sea tu finiquito, liquidación, sea su caso? Dos. En caso de que no me lo pagaras o no llegamos a un acuerdo, ¿cuánto tiempo tengo para en, eh, interponer la, la, la demanda? no? Este... Okay. En, el prim... en el primer caso, pues realmente tendré que ser inmediato. Si me está firmando la renuncia, pues en ese momento yo tengo que liquidarlo, finiquitarlo. Salvo que haya llegado un convenio por escrito, y ojo, solo que sea ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o Junta de Conciliación, o en el nuevo modelo, ante el Centro de Conciliación o Tribunal Laboral, entonces podría establecer periodos de pago o fechas siguientes de pago. En caso de incumplimiento, pues obviamente ya me voy a juicio para requerir su cumplimiento. El error que cometemos, hacemos los convenios de manera privada y cuando no me cumplen, voy a la Junta de Conciliación, ahora al tribunal, me dicen, ¿qué crees aquí? No, porque el efecto es civil. Ahora tienes que invertir un abogado civil y demandar el pago de daños y perjuicios al cumplimiento de contratos de acuerdo a lo que quieras. Entonces, eso no lo hemos tomado en cuenta. ¿sí? El otro punto, ¿cuánto tiempo tengo para poder reclamarle al villano de mi patrón que no me paga lo que yo realmente merezco? ¿sí? Para reclamar prestaciones prestación es un año, la que sea, pero para reclamarle un despido injustificado tengo dos meses y un mes... Para rescindirle el contrato de trabajo si él incurrió en algún supuesto del artículo 51, como dejarme pagar salarios, como no pedirme, como no ofenderme, como llegar exactamente como dice mi querido Enrique, con sus copas arriba, ¿sí? Como, eh, pues, eh, cometer algún acto eh, pues, de inseguridad o de hostigamiento, entre otros, hacia el trabajador. Son 10 causales en particular que maneja este artículo, y si yo me ofendo, si realmente cuadra la conducta del patrón, eh, pues puedo eh, durante un mes rescindirle el contrato de trabajo. Trae sus beneficios, eh porque la rescisión del contrato es una de las causas por las cuales proceden los famosos 20 días por año, que no proceden en todos los casos. Y este es otro error que cometemos en la praxis. Siempre queremos 20 días y siempre los queremos en negociación y no leemos la ley cuando vemos que el artículo 50, pues implícitamente nos remite al 49 y eso es al 48, y creemos que el 50 se aplica en todos los casos, y esto no es así en la práctica, ¿no? Es un paradigma muy arraigado ese entre los trabajadores, porque a fuerzas, al momento de querer negociar con el patrón, ¿Y mis 20 días? ¿Y mis 20 días? Sí, sí, sí. Así es. No entran, no son automáticos. Exactamente. Ahora se dio esta situación mucho, ¿eh? Con motivo del COVID. ¿Sí? Por la reducción de salarios, donde no supieron muchos patrones hacer sus convenios. Y redujeron el salario así porque, pues, ellos pensaron que la causa de fuerza mayor era la enfermedad que a todos nos ha hecho hasta el día de hoy. Y con eso dijeron, pues, te voy reduciendo, ¿no? Hasta llegar al 50%, y todavía intentaron depositar este contrato o este convenio ante la Junta de Conciliación o la Inspección de Trabajo, pues, ¿no? Obviamente, pues echaron la zona al cuello solos, ¿no? Con esto rescindieron y palos, y el trabajador ya tenía antigüedad, pues 20 días por año, ¿no? Aparte, pues obviamente pues, estaba justificada esta situación, entonces 100% de la condena, como si hubiera perdido un juicio. ¿no? Entonces, pues no lo sé hacer, ese es el problema y el efecto, pues es el pago total. Paradigmáticos. Mi estimado Martín, como que lo veo muy callado. Yo no sé si esté despierto, lo veo, o es una fotografía la que puso ahí, güey. Ya se... Pues se oyen los bombazos aquí atrás, ¿qué quieres que haga? <risa> ¿Qué clase los, de hotel parque, Los bombazos ruido, de la alberca maestro. Sí, con la vista al mar que tengo ahorita. Pero te consiguieron una vista al metro, güey. Sí. ¿Eso Xochimilco. <risa> Bueno, por lo menos aquí no hay este lo que pasa allá en Michoacán, ¿no? Que los, los ponen contra la pared. No, güey. Pues, no. Ah, no, perdón, perdón. Es que no hay cuerpos, entonces no es cierto. Ojalá eso que, que no haya pasado. Ojalá que no haya pasado. No, no, no, no. Ah, pues si no hay nada, no pasó, güey. No pasó, son imaginaciones. Ojalá que no haya pasado. Alguien como, como dice la canción, si no me acuerdo, pues no pasó. Ah, ándale, algo así. Algo así dicen en las mañanas. Oiga, pero en el tema de ahorita que estaban hablando de la conciliación y este cambio con el conciliador que no concilia y que nada más entra patrón y trabajador, ¿no, no queda en desventaja el, el trabajador? Porque generalmente no acude el patrón a la conciliación, ¿no? Manda un representante y generalmente el representante es un abogado. La otra vez estaba escuchando a un conciliador que decía, oye, es que me dijo el trabajador, oye, no se vale, estamos dos contra uno, yo soy trabajador generalmente el perfil del trabajador que llega a, ese, a esa instancia pues no tiene un perfil profesional, no tiene conocimiento, no sabe ni siquiera sus derechos, ¿no? Y por eso o se llega de este... ¿cómo, ¿Cómo decía mi estimado maestro Benjamín, este, el amigo de confianza, o cómo es? Sí, persona de confianza, lo ¿no? marca la Persona de confianza, ¿no? Que este, pues yo no sé, y esa palabra de confianza ya me tiene hasta el gorro, ¿no? Confianza, bienestar, ya sé, la... pero bueno... Este, pues ahí estaría un poquito en desventaja el trabajador, y yo entiendo, y, y sí lo he visto en la práctica: el conciliador no concilia, pero ni en su casa, ¿no? O sea, y entiendo que es el mismo trámite, ¿no? Porque cuando va a presentar una solicitud de conciliación del trabajador, pues no dice qué pasó, simplemente datos generales: qué es lo que quieres, pues mis derechos por despido injustificado, lo que quieran y mande y hasta ahí quedó, o sea, no hay más que ver y todo se ve a la mera hora de la, de la comparecencia, ¿no? Pero este, yo digo, yo pensaba que eran como los suegros, ¿no? A ver, tú dime qué, tú dime qué, y yo, pues vamos encontrando una media, ¿no? Pero así como está, ¿no? Como dice maestro Benjamín, ¿no? No, pues no se pudo, vámonos, el que sigue, ¿no? Sí, esto debiera cambiar, y la verdad es que todos pensamos que iba a ser así, ¿eh? Precisamente al pues pedir un funcionario con conocimientos en medios alternos de solución de conflictos, y dijimos, bueno, pues debe tener esa capacidad de venir a las partes, de convencerlos, de estar ahí pues prácticamente hasta rogándoles, ¿no? Pues es su chamba, a final de cuentas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues es más cómodo, evidentemente, pues las partes no quisieron. Entonces, vámonos a otra cosa y que venga el siguiente trabajador. Ahora, eh, esta parte... También es importante que lo digamos, el conciliador tiene la obligación de ser eh, pues, el abogado, el asesor, en este caso del trabajador. Sí es cierto, pues él no entiende de, de términos legales, él no entiende de parámetros, él trae a la cabeza, como decía mi querido Toño, los 20 días por año, ¿no? Entonces, que lo ubique, el conciliador es el que que Para dar una propuesta real, acorde a la ley ah, y también a la empresa, ¿no? Nada de que, oye, pues no quiero dar nada, quiero dar 500 pesos. No, no, no, no. ¿Sabes qué? Tu obligación es esta. Por lo tanto, pues tienes que acercarte a una cantidad más idónea. Entonces, ahí está la labor conciliatoria, la labor de convencimiento principalmente, ¿no? Yo creo que faltó la reforma, mi querido Martín, establecer a los conciliadores que a lo mejor les iban a pagar por comisión, ¿no? <ríe> para que sí, se por, en asuntos en la sí. Sí. por desempeño, ¿no? Exactamente. Eso hubiera sido muy bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Y ahí harían su labor, pues efectivamente, ¿no? Uh -huh. por, por casos resueltos en conciliación. Pues yo pudiera ser. Sí. Maestro Benjamín, una pregunta. Se me venía ahorita. La... Ya, ya, ven ve que estoy metido yo mucho en asuntos fiscales ahorita traía en la mente que supuestamente en términos fiscales con el CFDI basta. Pero evidentemente para términos laborales se ocupa la firma de recibido del trabajador cuando te paga nómina. Si ¿Sí es cierto que con el documento expedido te firma no el trabajador basta o seguimos recolectando firmas? Sí, sí basta siempre y cuando tenga dos elementos adicionales por si sí es cuestionado. Primero que efectivamente se cubrió en pago esa cantidad, es decir que se le hizo llegar al trabajador de alguna manera. Y ahí o tengo el comprobante, la ficha de depósito, o en su caso, pues ya la firma de otro recibo adicional, evidentemente. Y segundo, eh, pues que tenga esta cadena digital o código biométrico con el cual el recibo pues, pueda ser comprobado ante la página de Hacienda. no Con estos dos elementos, pues en automático ya estoy del otro lado y no requiero la firma. Así es. O sea, Sin ya embargo, la, ya los ya patrones requieren seguridad. En las pruebas documentales ya no se ocupa la firma autógrafa. Y para los recibos, no. Para el CDFI, no. No, si te, si cumplo, por ejemplo, el trabajador se le paga a través de una transferencia, tengo la transferencia, el número de registro, y por ya otra cruce. parte tengo el, el comprobante fiscal de nómina que llegó a su correo, ya. Sí, sustento que le llegó efectivamente el comprobante de esa cantidad y sustento que se le pagó, además, sin la firma del trabajador. Y con esto es más que suficiente. Oiga, maestro Benjamín, y en el caso, yo sé que no existe en este país, es una locura que se me acaba de ocurrir, de que el patrón en, en realmente le paga más de lo que está reportando las autoridades, al SAM, al NIF, al yo sé. Por eso ¿Cómo? digo, se me ocurrió ahorita por una locura. Este, ¿Qué tendría de elementos o qué podría hacer el trabajador para reclamar el pago completo de acuerdo a lo que es, eh, le paga el 100% o le paga el 50% vía dispersión? Y el 50% cash. Este, aquí entiendo que la prueba recaería en el patrón, ¿no? Pero si el trabajador, si lo que ahorita lo que me está comentando, oye, yo le pagué el 50% eh, por dispersión, acá está la dispersión, aquí están sus cfdis con ese monto, e incluso hasta el mismo contrato firmado por ese monto, pero al trabajador le pagaban otra parte por fuera, ¿qué puede hacer el trabajador? Bueno. Primeramente hay que tomar en cuenta que en Junta de Conciliación efectivamente la carga de la prueba era 100% para el patrón. Mm. Ahora en el nuevo sistema, ya en juzgados o tribunales, la carga de la prueba es para el que afirma. Si yo afirmo esto, lo tengo que probar forzosamente. y Entonces ya nos da posibilidad a una duda razonable también en caso de una objeción. Por lo tanto, aquí yo creo que el, el, la respuesta práctica es voltear a ver al servicio de inspección. No lo utilizamos, no sabemos para qué es, ¿sí? Y sin que nos corran de la fuente de empleo, podemos solicitar anónimamente que revisen a la empresa en esos puntos en los que está fallando, como los salarios que nos dan una cantidad y percibimos realmente otra, ¿no? Eh, no conocemos ah, no de la empresa. Eh, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Y anónimo además, ¿sí? Pero tenemos el miedo de que pues, nos van a correr, vamos a la junta de conciliación piso las escalinatas, me topo con toda la fauna nociva que se encuentra ahí y me convencen de demandar un despido que jamás existió. Y entonces es donde viene el problema, ¿no? Por eso tenemos estadísticas de hasta el 95%, si no es que más asuntos de despidos que realmente no ocurrieron. ¿eh? Porque son convencidos afuera de despedirlos, eh, pues, vamos, ficticiamente, ¿no? Porque la carga de la prueba sigue siendo del patrón. Ya en tribunales ya no se puede esto, ¿no? Entonces Quiero regularizar esa situación en la empresa, no solamente por el salario, porque no hay prestaciones, porque no hay pago de PTU, de aguinaldo, de tiempo extraordinario, lo que sea, servicio de inspección de trabajo. Es más, vamos a ser conscientes. El título 16 de la Ley Federal del Trabajo que leemos y trae sanciones, no las aplica la Junta de Conciliación, las aplica la inspección. Entonces, es quien realmente debería verificar esto, quien va a corregir esta situación y va a sancionar al patrón para corregir esas anomalías, pero no lo ocupo, no voy, no me quejo y me sigo quejando obviamente porque eh, tolero esta circunstancia. ¿no? Y esto pues es dañino obviamente para el trabajador, pero el patrón también se engaña, eh, también se engaña con esta eh, pues eh, falacia donde pues pretende ahorrarse unos pesos más a la larga realmente le puede salir más caro, sí. Vamos bueno, a poner el ejemplo de los que se accidentan. Yo, yo, yo te pongo un pero, mi estimado Benjamín, porque también cabe, cabe señalar, eh, voy a poner el siguiente ejemplo, una persona que gana 14 mil pesos al mes y resulta ser que ahorita le voy a aumentar a 18, no le voy a dar otros cuatro más. Si yo lo meto a, nómina no, aquí, Pepe Soto, no me dejará mentir, eh, las cuotas sobre un que le pago al Lins van a ser mucho mayor. Y aquí Enrique no me dejará mentir que en el momento en que yo le dé ese pago, el impuesto sobre la renta, porque, ojo, le subieron el salario mínimo, pero déjenme les digo que las tablas de impuesto de la renta, renta se las dejaron igual, ¿no? Entonces, la aplicaron ahí muy bonita. Pago más eh, cuotas de seguridad social. Yo como empresario eh, y el trabajador. Paga eh, también impuesto sobre la renta, en este caso, el trabajador, que pocas veces tiene deducciones personales, a no ser que tenga ciertas, Cierta deducción por ahí que podría utilizar, pero eh, son raros, ¿no? Eh, es un bajo porcentaje. Y bueno, pues esto me pega financieramente, mi estimado Martín. ¿no? Al final le doy al trabajador una parte de sueldo que no le está llegando. O sea, ese re realmente ese aumento de cuatro mil pesos, gran parte se le va al impuesto federal, al impuesto sobre la renta, y por otro se le va al instituto mexicano de seguro social. Que déjame mí te digo, mi estimado Pepe no me dejará tampoco mentir, que eh, realmente cuando llega el trabajador, porque a lo mejor algún familiar que tiene registrado en el seguro o él mismo sufrió un accidente, ya sea, y, y a lo mejor no fue ni tan siquiera laboral, fue eh, eh, normal en un sábado, en un domingo que estaba en la casa, se cayó, pum. Y entonces lo llevan al seguro social, no lo atienden, le dan, eh, muchas de las veces le dan este pausa, espérame tantito, urgencias, está de locos. Y bueno, pues ya lo ingresan tiempo después, etcétera, le van a pagar... Eh, prácticamente como enfermedad. Sí, Agrega costo, el impuesto estatal también. Ah, ah y, y algo que, que hoy peleaba en la mañana, ¿no? Que con, con mi sociedad, porque ahorita ya me llegaron requerimientos del de de Estado de México, mencionando, oye, debes eso, a ver, a ver, a ver, espérame, también, por una parte pago impuesto de la renta, y por otra, me, me cobras un impuesto sobre nómina, o un impuesto sobre remuneraciones, en el caso de diferentes estados. Bueno, ese impuesto me lo vas a cobrar con base en qué? En el salario que yo le dé. Entonces, digo, no estoy justificado, mi estimado Benjamín, pero sí quisiera mencionar ahí que muchas de las veces el empresario voltea y le dice al trabajador, mejor lo, lo pactamos entre nosotros y te lo doy por fuera acá, a que te, si la verdad te meto los cuatro mil pesos en nómina, te van a caer cerca de mil y eso, si sí bien te va, ¿no? Porque todo lo demás se lo va a llevar los demás. Entonces. Antonio. ¿Sabes cuál es el riesgo de cosas como esas? Justo lo que acabas de decir, un accidente. Yo tuve un caso práctico, así que fue un catástrofe de una persona que tenía demanda de su mujer y le dijo al patrón, asegúrame con lo menos que puedas para pagar menos. Y como tenía crédito de los de antes de Infonavit, estaba porcentaje. Entonces le dijo, lo menos para pagar lo menos. Y él era feliz, le daba una miseria a la mujer divorciada y le da una miseria al infonavit. Ah, ¿En qué crees? A su buena suerte tiene un accidente de trabajo y un accidente grave que lo tienen que pensionar. ¿Quién crees que tiene una miseria ahorita? Él. Exactamente. Tocó una pensión de miseria porque siempre estuvo 3, 4 pesos arriba del mínimo. Y se echó de golpes en la cabeza diciendo: Che, sí, patrón, ¿por qué siempre me tuvo ese salario? Porque tú lo pediste, amigo. Entiendo. entiendo. Y un día que hasta demandó a la empresa y me llaman a mí para ayudar en la negociación, le digo, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿por qué no me aseguraban con lo real? porque tú lo pedías oye, pero es que yo quería más dinero no es cierto, yo puedo, estoy seguro que enfrente de mí tú le dijiste vieja, no le quiero dar nada, asegúrame a tal salario y Ya como que el trabajador dice, pues sí, pero me afectó es que eso no se valora en ese momento las consecuencias a 15, 20 años y cuando pasa un accidente Créemelo, ya no negocias con el trabajador, negocias con la familia. Claro. Ahora, si me permiten nada más aquí, ambos tienen razón, evidentemente, tanto eh, mi querido Antonio como mi querido Enrique, pero en lo que no estamos en todo caso, y pues de acuerdo es que no todo es salario, ¿eh? por motivo del trabajo. Hay prestaciones, entonces, ¿por qué no darle el aumento a través de prestaciones que puedan ser benéficas para el trabajador? Observando los topes que la ley me contempla también en un momento dado, pues para poder tener un beneficio adicional, como dispensa, de... transporte o alguna gratificación, la, la bronca, la bronca que muchas de esas prestaciones me dices que las exentas, pues van a entrar un porcentaje de deducción del 53% y me pones también en la mano, porque también lo he pensado, o sea, he buscado caminos, ¿no? Entonces, ves un fondo de ahorro y dices, bueno, aquí les voy a dar otra parte a los trabajadores para que se sientan consentido y la fregada y de repente volteas para buscar la deducción fiscal para efectos financieros, mi estimado Martín, y dices, hijos de su chingada Pues no me dejan, ¿no? Me, me tienen amarrado y entonces me dicen, pero me pagas a mi impuesto, caro. Pues sí, ya, o sea, el punto de generar riqueza, el punto de ser empresario, es dar empleos, es generar es generar bienestar en tu sociedad alrededor. ¿Cómo que bienestar? ¿Cómo bienestar? que bienestar? Bueno, bienestar... Ah, Venga, ah, no te ah, digo chingada. Ah, Sí, claro. Ay, no, quiten esa Ay, palabra, quiten, ya. producción, se producción. No dije esa palabra, disculpe. ¿Por cuál la cambio? Me hicieron Martín. Superportero, apóyanos. Superportero, tío. por favor, ya se quedó callado. Superportero, yeah, está fuera de lugar. Es fuera de lugar está en los comentarios, está mal resolviéndoles dudas. La... Están perdiendo las chivas, por eso está triste. Chivas. Yeah. Ah. Entonces, al final, bueno, pues buscas, buscas, sin embargo, mi estimado Benja, el problema es que pa, te, te, te, te dan por algún lado y no puedes eh, minimizar ese tipo de cargas, ¿no? O sea, siempre sales perdiendo. Sí, claro, estoy de acuerdo que esto incluso yo también a que el sindicalismo participara en una especie de insourcing, outsourcing, donde pues el 80% del salario también se triangulaba porque pues yo organización sindical estoy exento de impuestos, ¿no? Y ocasionó toda esta deblacle para la reforma también en materia colectiva. Pero bueno, eh, pues sí, es una salida que era viable, ¿por qué no decirlo así? Aunque no legal, de alguna manera. Eh, pero de la misma manera, yo creo que, mi querido Toño, pues eh, debemos encontrar algo por ahí, ¿no? A lo mejor un, un sistema mixto, pago, este... Pero pues eh, jugárnosla de esta manera, como dice Enrique, pues no estamos exentos de tener un riesgo de esta naturaleza y entonces el impacto pues ya podría ser de altas consecuencias tanto para el trabajador como para el patrón. Ese es el problema, ¿no? Siempre estamos en riesgo latente los patrones. Ese es un hecho. ¿sí? No lo vamos a, a negar. ¿Sí? Pero bueno, pues también habrá que juntarnos entonces los cinco para pensar en una buena mesa de póker <ríe> con una buena cerveza. Pues, qué, ¿qué punto vamos a encontrar aquí de salida? Por lo menos al día de hoy. Y te apuesto que el día de mañana Hacienda va a decir: ahora esa no, ahora búscale por otro lado. <ríe> <¿No? ¿Y, ¿sí>? to ¿sí? Toño, Toño, Toño le encontró con no, no, no los asimilados salarios que ya le cacharon. ¿Verdad, Toño? ¿O Se no, la, la pasó el chisme Hacienda de eso. Sí, eh, sí, sí. Dijo: ahorita hay un soplón, ¿no? <ríe> Se le pasa soplando aquí todo. Y está desde <ríe> está de adentro, está desde adentro. El caballo de Troya. O, oye, mi señor Martín, yo, yo sugiero que en el programa, eh, pues digamos que no se pueden decir ciertas palabras, ¿no? Eh, ciertas eh, pues, palabras que han prohibidas dentro del programa, ¿no? este, Como las que acabas de decir. Por ahí, por ahí le quieren cambiar el nombre, ¿no? A, a, un este, a uno de estos cuads que viven ahí, bueno, que está, tienen mucho territorio allá con Enrique ¿no? hay por sus zonas, ¿no? Este, dicen que hay que cambiarles el, el nombre. También están en del otro lado en, en este Jalisco, ¿no? Se llama el Estado. Ah, sí. Ah, sí. Y los también... de la nueva New Generation. Sí, sí, no, dicen que hay que buscar un nombre. No sé si te vayan a premiar o no, pero hay que buscar un nombre, ¿no? Entonces, este, palabras como esas ya quedan prohibidas, ¿no? Sí, de, de sí. hecho, cuando hablen aquí del grupo de, de mi pueblo, van a decir que la familia de los abrazos, nada más. Ya no van a decir de dónde son, de qué estado. Somos la familia de los abrazos. Muy, bueno, muy. Bueno. Ya cuando nos preguntan de dónde, ya les decimos de qué parte del país somos, pero no, esta es la familia de los abrazos, nada más. Ok. Perfecto. Bueno, vamos aquí a los comentarios de las redes sociales para ir cerrando por aquí, Silvia Glez y cuando emiten el CFDI del Finiquito, no te lo pagaron. ¿Y no te lo pagaron? A ver, eso está interesante. Le mandaron el CFDI del Finiquito, pero no te lo pagaron. Pues incumplen lo que tú estabas diciendo, Benjamín, ¿eh, ¿no? Que al final... Claro. Esta persona no tiene, ¿no? no tiene el... Si no hay transferencia, pues el CFDI es puro humo. Es más, a contrario, censo, ¿eh? se ha dado un problema también en las juntas de conciliación. Le deposito la cantidad y justifico que yo ya le pagué el finiquito la liquidación, pero no tengo el documento donde él aceptó la negociación. Entonces, esa cantidad pues, se la estoy regalando, se la pude haber prestado, fue, pudo haber sido por cualquier otro concepto. ¿sí? Ah, y por ahí punto. han atorado a varios. Buen punto. ¿Van? Por aquí, Alejandro, la recomendación sería no darle nada hasta no saber qué le vamos a dar. Claro, y formalizarlo ya una vez que tengo la cantidad pactada. Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, porque antes de que lo corras, pues digo, si va a ser despido, pues hay que analizar, ¿no? Si ya tienes toda la estrategia para que ya tenga su salida, pues ya tienes todo bien analizado, ¿no? De hecho, sí. generalmente llegas con tres propuestas, ¿no? Así como las cotizaciones. Es correcto. <risa> Sí, la, la de mes y medio de prestaciones, la de dos meses y la de tres meses, ¿no? Pero ¿qué crees? Yo te propondría una cuarta, mi querido Martín, que es muy eh, viable para la negociación. Tu colchoncito de la prima de antigüedad. Y ya sabemos que la antigüedad no se paga, pues muy redituable aquí en México. Entonces, es una cantidad que está justificada, que puede sacarme de muchos apuros como para poder decir, lo arreglé ahí en, ante la autoridad sin ningún problema, ¿no? Eso no eh, a es poder. Dinero. Maestro, me asustó cuando dijo, Maestro Martín, su colchoncito. Dije, También es entre de la negociación. Bueno, eso ya depende, ¿no? Pues depende. Aquí en Ucrania todavía no se puede. <risa> hace mucho frío. Por aquí nos, nos dice Alejandro, Lara, la buenas noches. ¿En qué caso se aplica el pago de 30 días por año en una liquidación? ¿30 días por año? No, 20, 20, 20 días Pero, por año, sí, lo que estamos platicando. Sí, hay 11 supuestos en particular en la Ley Federal del Trabajo, y sin embargo, dos son los más comunes. El primero este, cuando el trabajador rescinde su relación laboral con causa imputable al patrón. Para esto hay que leer el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Y el segundo supuesto, que también es muy común, cuando se demanda la reinstalación. Y se encuentra uno en los supuestos que marca el artículo 49. Es trabajador de confianza, trabajador que laboró menos de un año trabajador eventual, trabajador del hogar antes doméstico, o que por su cercanía no me puedo reinstalar porque le sé mucho al patrón y puedo hablar de más y puedo tener mayores conflictos y me reinstalo, bueno, pues ahí me justifico, ¿no? El patrón no me reinstala, pero a cambio, pues en la negociación lo que se tiene que pagar, pues es 20 días por año, ¿no? Son de los más comunes estos dos, hay 11 más en particular, pero ya son casos muy, muy específicos. Por aquí me dicen... Eh, que el de la foto es el maestro Corona. No, si lo ven así, eh, un poquito jeroso estamos en anuales, ¿no? Estamos en anuales, ya es marzo, ya es marzo, estamos en anuales, y créanme que ahorita el estrés eh, está fuerte eso, ¿no? Oye, recuérdales que tenemos curso el sábado de anuales, ¿eh? Ah, tenemos, de hecho, este sábado tenemos curso de declaración anual con mi estimado Enrique Corona, mañana con Martín Rojas, el diplomado allá en el Hotel Ramada, Ahí donde la pueden, no está en Ucrania, en verdad está aquí en la Ciudad de México, que prácticamente, pues, pues es lo mismo, ¿no? Vamos, en el porcentaje vamos igual, ¿no? Casi son los mismos muertos los de allá que los de acá, bueno, es lo que están diciendo las noticias. Eh, pero está aquí, está aquí al lado de ahí, de, en, eh, muy cerca del centro histórico, muy cerca de, de, de, de uno de tus eh, eh, ¿cómo decirlo? De tus eh, de las personas que quisiera seguir, ¿no? Que, que, de, que visualizas, que visualizas cuando seas grande, cuando seas grande, ¿no? Que visualizas eh... Sí, sí, sí me debe entender, ¿no? Pero, no, sí, sí. no, no, no. No me quedó nada claro, ¿eh? Nada, nada. Aquí analizarle, nos dice, ¿cuál es el momento para dar de baja ante el IMSS a un trabajador que demanda? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, me estimado Benjamín y a mí, mi estimado Pepe Soto, ¿cuándo es el momento ideal para mandarlo? Digo, perdón, para dar la baja. Por, por, por antigüedad, si yo respeto a quien... <ríe> ah, no, si se habla de antigüedad, es que no sabes. Pepe no, Soto... No. Pepe Soto es muy atrás, Chabelo, él lo dio de alta no, en el eh... Indo, en ese... Hace muchísimos, muchísimos años. Es antes. Pepe Soto hizo el primer óleo del T-Rex... Sí, es, correcto. es que esta pregunta va enfocada a en un problema que generó y, pues, un criterio en la Junta de Conciliación no sé si, si, si me desmienta mi querido Pepe donde primero eh, el tribunal eh, colegiado y en la Suprema Corte señalan que pues yo tengo que ofrecer el trabajo como buena fe en un juicio para demostrarle a la autoridad que efectivamente estoy haciendo las cosas como debe ser ¿no? entonces y, pues todo mundo ofrece el trabajo ante un despido injustificado. Esto, pues, para acreditar la buena fe. Y al ofrecimiento de trabajo viene otro criterio secundario ahí por la época de los noventas, precisamente, donde nos dice, sí, pero para que tú ofrezcas el trabajo, entonces el trabajador tiene que estar dado de alta todavía en el seguro social, ¿sí? Y pues todo el mundo, manteníamos a los trabajadores dados de alta en el seguro social hasta el ofrecimiento de trabajo, una vez que ratificaba su escrito de demanda, pues ya lo dábamos de baja, evidentemente, ¿no? Después vino otra jurisprudencia, otro criterio, que decía, no importa, lo puedes dar de baja, de manera inmediata, pero un día antes del ofrecimiento tienes que darlo de alta. O sea, cuando se dé el momento como tal, lo das de alta. ¿sí? Y así se dio en los noventas. Dábamos de baja al trabajador y un día antes del ofrecimiento, para darle contestación al escrito de demanda, pues todo el mundo a darlo de alta. Ya lo ofrecíamos y otra vez lo dábamos de baja y era cuento de nunca acabar, ¿no? Pero bueno, esto es ante, ante las contradicciones que la Corte había tenido. La verdad de las cosas es que, y pues de acuerdo a lo que debe ser, si el trabajador ya se separa de la fuente de empleo, pues en ese momento yo que darle de baja, ¿sí? Pues ¿Para qué? Lo tengo ahí de alguna manera, y cotizando todavía el Seguro Social. Esto no me comprueba la continuidad de la relación laboral. El Seguro Social, de hecho, ni siquiera me comprueba que su salario realmente es el que está cotizando. Entonces, me sirve para muy pocas cosas, en realidad. El concepto, pues ustedes lo saben, hay varios que manejan el Seguro Social. Nosotros, al menos en lo laboral, siempre recomendamos la parte de la separación voluntaria, ¿no? para evitar problemas y uh -huh. detalles con la autoridad. Pero la parte laboral, obviamente, lo fiscal tiene otro matiz. Sí, ustedes saben cuáles son los riesgos de manejar otro concepto o otro momento totalmente distinto este, esta recomendación es laboral únicamente y dependiendo obvio de cómo se dé la separación del trabajador y no sé si mi querido amigo Pepe pueda eh, abundar en este sentido o pues eh, haya otra situación que pudiéramos comentar pero eh, es esto lo que originó ¿no? en los 90 se dio esta circunstancia por la Suprema Corte Sí, aparte de eso, maestro, pues la, la, la duda que tienen los empresarios porque hay muchos trabajadores que además de el problema laboral le suman eh, lo del Infonavit, porque Infonavit es otra institución también que no pone de su parte y a pesar de que se muestra la evidencia de que el trabajador está en proceso de demanda de una manera absurda, nos piden el laudo el para condonar al patrón el no haber realizado los descuentos. Oye, si no, si no le estoy pagando un salario, ¿de dónde demonios quieres que lo haga un descuento y te lo entere? O sea, resulta totalmente absurdo, ¿no? Porque ahí incluso sigue apareciendo en sus causales de aclaración. Entonces, siempre ha sido una, una, una cuestión muy... Muy, peli, muy peliaguda, muy peligrosa, el hecho de qué hacer si lo damos de baja o no. Requiere mucho del, del asesoramiento, del acercamiento con su abogado laborista pues para ver cómo se va a actuar ante esta problemática que implica el dar de baja o no al trabajador en el Seguro Social. Yo estoy de acuerdo con, con, con ese criterio en el cual... Si ya no está trabajando y ya no se piensa volver a aceptar al trabajador, está lo de baja, está de baja de inmediato. Efectivamente, pero, pero yo creo que más que nada esto se generó por el miedo a un ofrecimiento de trabajo de mala fe. Uh -huh. Porque si a algo le tienen miedo los patrones, es una condena nada más por no saber cuadrar el ofrecimiento de trabajo. ¿sí? Exacto. Esto fue lo que originó, yo creo, en mucho, pues en parte la firma de las hojas en blanco, porque a final de cuentas yo no tengo con qué protegerme patrones, es el punto medular aquí, y yo soy el que tiene que comprobar que se fue el trabajador pues porque quiso, porque en todo caso incurrió en algo. Entonces, esto, pues orilla obviamente a buscar una salida, mala quizá, pero ahí está. Y es la práctica de las firmas en hojas en blanco. La otra, esta circunstancia, yo te tengo en el Seguro Social hasta que no ofrezca el trabajo. Es más, hasta que no tenga el laudo, también he oído eso por parte de los patrones. Y en el caso de los trabajadores que tienen mucha antigüedad, pues no pueden pensionarse. ¿sí? ¿Por qué? Porque están dados de alta en el Seguro Social. Pero también a veces es práctica, es, es táctica para poder presionar a la negociación. ¿Sí? El trabajador pues valora y lo que quiere ya es la pensión, bueno pues negocia de alguna manera, firma lo que sea y con eso pues tiene acceso a esta, a esta pensión en un momento dado. no Pero eh, la mala fe, reitero, yo creo que es el punto medular aquí que ha ocasionado todos estos matices de controversia en un procedimiento donde el trabajador pues ya fue separado de su trabajo. Es más, yo le tendría todavía más cuidado a una mala contratación porque entonces ahí me pueden acreditar una mala fe de la relación y como consecuencia el desarrollo de la misma y la culminación también. Verbigracia, cuando hablamos de los contratos por tiempo determinado, dice el criterio de la corta que con dos y contratos por tiempo determinado, pues el efecto real es indeterminado, no nos hagamos tontos. sí Si yo ofrezco esos contratos en juicio, alego que se terminó su contrato y lo estoy finiquitando, pues lo contraté mal, de mala fe, desarrollé mi relación de mala fe, por lo tanto terminé de mala fe, y hay criterios en las juntas por plenos donde ya ni siquiera entra en el estudio de la litis, en automático laudo condenatorio. Claro. Así no. drástico es esto. Entonces, desde ahí partimos. Para poder tener una buena finalización del contrato de trabajo, parte mucho de cómo lo contratamos al trabajador, y si atacamos el problema de raíz, que era lo que platicamos al inicio de la sesión, eh, el temor que tienen muchos patrones, el temor infundado de darle la planta a un trabajador por el miedo de que en algún momento el trabajador no resulte el adecuado, no resulte el idóneo y se agarren de un falso contrato para tratar de terminar la relación de trabajo, que termina mal porque el trabajador se siente agredido me dice, oye, pues lo que yo estoy haciendo no, no es eventual, es, es un trabajo fijo, estoy, estoy de almacenista todo el tiempo, entonces, ¿cómo me quieres temporalizar un contrato cuando no, no se justifica? Voy, te demando y te demuestro que estos contratos eran totalmente injustificados. Entonces, llegamos a un extremo de una terminación violenta de la relación de trabajo cuando desde un principio pudimos haberlo procesado de una manera correcta. Y, y apoyando ese punto, mi querido Pepe, yo siempre he dicho ¿eh? que todas las broncas en materia de trabajo se originan desde la contratación. Sí, lo seleccioné bien. mal, lo contraté mal. Toda la sí. relación sí. está mal, punto. Así de sencillo. maestro. Playera, mi ¿Cómo es posible que no tengas letras? una mala contratación. Y ahora quieres despedirlo porque no sabe pegar letras. y sí, trae letras. Sí, trae... Enseña la letra. Ahí está, ahí está. Martín. Pero acá, de este lado. Todo, todo Ay, lo de no. no, el No, no está, está en ucraniano, ucraniano, ¿eh? No está en ucraniano. No, no está en ucraniano. Aquí se cayó la R, le faltó la S y mi nombre ya pasó la mejor vida. Maestro Benjamín, ahorita que dijo la contratación, vi una pregunta que traen en el, en el Facebook... ¿Es correcto contratar a personas de más de 60 años que ya están pensionados o me la juego, hay un riesgo, en qué bronca me eso, meto, ¿Puedo, no puedo contratar a esa gente? Bueno, la edad no es una limitante para llevar a cabo una contratación, ese es el primer punto, habrá que separar eso. Ya la situación de, de que esté pensionado o no, eso es otra cuestión distinta, ¿sí? La empresa no tiene problema para esto, quien tiene el problema o el riesgo es el trabajador, ¿sí? Entonces, la modalidad en la que pueda llevar a cabo su contratación es lo que le va a dar el beneficio adicional de tener un ingreso extra ya con su pensión. Aquí no, ¿por qué no contratarlo? Más bien, eh, ahora sí por honorarios, ¿no? Ahora sí, pues finalmente ya, ya trabajó su vida este, activa, ya tiene su pensión como tal, ahora que enseñe, ahora que sea el maestro de la producción. Y ese, ese servicio válidamente sí se justifica por honorarios o por asimilables a final de cuentas. Y el beneficio es para ambos. Ahí sí podría cuadrar este tipo de contratación. Sí, pero pero... Todo, todo depende de la forma en que lo, lo necesitas a esa persona, porque si lo claro, vas a contratar como el encargado del almacén, pues definitivamente como trabajador. Así es, así es. El riesgo que tú corres como patrón es que si algo le sucede o si hay algún problema laboral y tú lo tienes disfrazado de honorarios, el problema se te, se te voltea a ti como patrón. Entonces, yo riesgo no lo veo. El riesgo sería nada más que el trabajador busque que no se perjudique su pensión. Pero ese no es problema del patrón. Y a final de cuentas, si yo veo que tienes 60 años y yo supongo que ya estás pensionado, pues es problema tuyo. Yo siento que me vas a dar el rendimiento adecuado y te necesito como trabajador, pues te contraté como trabajador ya tu problema de la pensión es tuyo, arréglalo. Pero como cultura general, ¿por qué motivo te pensionaste? ¿Cuál es el, el, la situación que tú tienes específicamente con el Seguro Social? Y ya le ayudas, le echas la mano de alguna manera, pero de ninguna manera disfrazar la relación laboral. Claro. Uh -huh. pues ya, aquí, ya aquí nos, nos manda saludos también Ramón Cruz. Saludos. Viene y... Ramón Cruz. Por aquí. Según Castro también nos manda saludos. Pues bueno, mis estimados, vamos llegando, llegando al final, porque hay que irse a dormir, yo tengo que acabar un material, tengo que leer otro que me mandó aquí mi estimado Martín, que lo voy a hacer, voy a hacer mi tarea hasta el final, como siempre, ¿no? Debo, este, por ahí algunos trabajos de, de, de la licenciatura también, ¿no? que estoy cursando, entonces traigo un desastre, ¿no? Este, y bueno, pues hay Tienes que, que llevar hasta, las croquetas. Tengo que llevar las croquetas también, ¿no? Entonces, este, mañana nos vemos por allá, mi estimado Martín. Este, nos estaremos viendo allá en la Ciudad de México el día de mañana. Ya tengo, ya tengo aeropuerto, entonces de aquí, rapidísimo, así, en flash, en flash, salen, salen más corrida de la tapo, ¿no? Pero este, sí, sí. tengo, tengo ya aeropuerto, ¿no? Siete vuelos. Si es que no se cae, si no, si es que no se cae la nueva infraestructura, ¿no? O, o un puente. O un puente, puente, como se ha estado cayendo, ¿no? O, o me cierran la, las pistas completas, ¿no? El transmite, un tramo de dos minutos, escúchame bien, dos minutos. Me lo, me lo aventé hora y media, hora y media, por las obras de... ¿Te acuerdas, Enrique, de la caseta, de la última caseta de Ojo de Agua? De ahí a llegar a mi casa, que está en Ojo de Agua, me tardé más o menos eso, ¿no? Entonces, es eh, criminal, crimen. pero ya tenemos, ya tenemos a Martínez, y seguramente estaremos por allá, saliendo de aquí como a las 4 de la mañana, para evitar, evitar <ríe> tener esos conflictos y llegar, llegar a la Ciudad de México cuando llegábamos en 40 minutos. Pero bueno, tenemos aeropuerto. Siete corridas, siete corridas, lo que ahorita dice. Es. Estimado Quique, bueno, nos estaremos viendo el sábado con el eh, curso de declaración anual de personas morales, ya se acerca más tarde el día 31, no hay, no hay una extensión, como siempre dicen las morales, hay que entregar impuesto, hay que pagar, hay que dar cash. Ojo, no va a hablar del régimen simplificado de confianza, recuerden que eso es hasta el año que viene, ¿no? Eso es hasta el año que viene, ahorita no vamos a tocar ese tema. Mis estimados amigos, eh, si ustedes están interesados en este curso del maestro Enrique Corona, bueno, pues manden un mensajito aquí en la fanpage de Census. Mi estimado Pepe Soto, diplomado de ins, próximamente tendremos con usted eh, hasta que está de regreso en esta casa de Census, lo hemos visto en una gira inagotable en todos los estados con muchas otras capacitadoras y haciéndonos puchi, ¿no? Porque no tengo fechas, no tengo fechas. Ya se estaba usted volviendo a la altura de Luis Miguel o de Martín Rojas Tamayo diciendo, tengo todas, todas las fechas agotadas, ¿no? Pero ya lo tenemos de regreso con Diplomado DIMS. Ahí si están interesados, también manden mensaje. Mi estimado Benjamín, mi estimado maestro Benjamín. Bueno, pues también lo hemos tenido aquí, eh, tanto en esta capa, casa capacitadora o en la hermana que se llama DSR, pues ya dando temas también jurídicos, por ahí nos dio un tema laboral, ¿no? Que, que estamos hablando de esto, de esto, de hecho, muy parecido al tema que tocamos el día de hoy, pero bueno, para los abogados, ¿no? Allá les habló lenguaje, sí. lenguaje técnico de abogados, y bueno, CC, porque también ha estado con nosotros dando, impartiendo cursos, bueno, pues en otras como contratos, en este caso, eh, para términos de REPSE, ¿no? Los contratos laborales que, que, que se hacían o se tienen que estar llevando a cabo. Y bueno, mi estimado eh, Benjamín, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazote, abrazote hasta donde estés. Y bueno, pues, mi estimado Martín, él el, el que es el dueño de este programa, por favor, unas últimas palabras para todos. No, maestro Benjamín, muchísimas gracias por todos conceptos. Muy ameno, muy cotorreable, muy gracias. aquí, rompiendo paradigmas. Y hay... Muchos paradigmas aún en la terminación de la relación laboral, pero iremos trabajando poco a poco con todo esto. Muchísimas gracias. Qué bueno que subo por aquí. Muchachos paradigmáticos, espero que hayan disfrutado este programa como lo disfruté yo, ya aprendí nuevas cosas. Que el final siempre comienza desde el principio, ¿no? Reglas claras desde el principio para evitar malos entendidos. Si no nos queremos, en lugar de aventarnos la, la lámina, pues terminamos bien y bonito. Muchísimas gracias muchachos paradigmáticos. Dios mediante nos conectamos el próximo miércoles 21 horas rompiendo paradigmas. Que tengan buen, buena noche. Un último, un último dato. Muchísimas gracias a todas, las que manda, a todas las personas que mandaron estrellas. Muchas gracias. Eso nos ayuda a generar más contenido. Y bueno, pues como dijo Martín, nos vemos. No se olviden mañana vamos a estar aquí en la Ciudad de México y también transmitiendo en vivo parte del Diplomado en Control Interno y Normas de Información Financiera. Muchas gracias y recuerden, abrazos, no balazos. Abrazos. <risa>